Profesor Interactivo Presenta Breve Historia, del Fútbol en Chile Segunda Parte El año 1956, en Portugal, Chile expone sus argumentos para ser sede del Mundial de Fútbol, 1962 Finalmente, Chile es elegido anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol Carlos Ditborn, junto a Juan Pinto Durán, fueron los organizadores de este evento. Ante la posibilidad de perder la sede, a causa del terremoto de 1960, Carlos Ditborn dijo, porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Mundial en que Chile cayó ante Brasil, por 4 a 2 en semifinales, y logró el tercer lugar, después de derrotar a Yugoslavia por 1 a 0. Uno de los partidos más polémicos y violentos, fue el que protagonizaron, Chile e Italia. Leonel Sánchez, recibió una feroz infracción de un defensa italiano. Leonel se levantó, y noqueó al rival. A pesar de la acción, el chileno no fue expulsado. Este encuentro es recordado, como la batalla de Santiago. Posteriormente, Chile participa en los mundiales de 1966, 1974 y 1982, no pudiendo pasar de la primera fase. En 1973, la dictadura militar convirtió al Estadio Nacional en el mayor centro de detención del país. En 1989, aconteció el maracanazo en Brasil, considerado el más grande condoro de la historia del fútbol mundial. Bueno, estuvo involucrado el Cóndor Rojas, que esta vez voló muy bajo. Y Rosener y Nacimiento, la fogueteira que aprovechó bien su minuto de gloria. Esto le significó a la selección no poder participar en las eliminatorias del Mundial de 1994. Además, la FIFA expulsó al Cóndor Rojas para siempre del fútbol profesional. En los Mundiales de 1998, 2010 y 2014, Chile llega hasta octavos de final. Lo que no se puede entender, es por qué, siempre le toca jugar con Brasil en octavos. En 1991, Colo Colo gana la Copa Libertadores, siendo a la postre el único equipo nacional, en alcanzar este trofeo. El equipo de la Universidad de Chile, gana la Copa Sudamericana en el 2011. Es, hasta la fecha, el único equipo nacional, que ha ganado este campeonato. Este año, Chile es el anfitrión de la Copa América, la cual hasta ahora le ha sido esquiva. A la fecha, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, ha establecido los lugares que alcanzan, a nivel internacional, los siguientes equipos. La U de Chile está en el lugar 28, la UC en el 79, O'Higgins en el 95, Unión Española en el 120 y Deportes Iquique con 177. Los mejores de siempre. Misael Scuti, arquero del Santiago Badminton, Colo Colo y la Selección. Sergio Zapoli Vingston, arquero de la UC, y la Selección. Roberto Condor Rojas, arquero de Deportes Aviación, Colo Colo, Sao Paulo y la Selección. Leonel Sánchez, delantero del Ballet Azul, U de Chile, Colo-Colo, Ferroviarios y la Selección. Francisco Chamaco Valdés, delantero de Colo-Colo, Unión Española, Antofagasta Portuario, Santiago Wanderers, Deportes Arica, Audax Italiano y la Selección. Elías Figueroa, defensa de Unión La Calera, Santiago Anders, Peñarol de Uruguay, Internacional de Brasil, Palestino, Ford Lauderdale, Strikers de Estados Unidos, Colo Colo y la Selección. Carlos Caselli, delantero de Colo Colo, Levante de España, Barcelona de Ecuador, y la Selección. El Rey del Metro Cuadrado. Nunca olvidaremos el penal perdido de 1982, ni cuando no le dio la mano a Pinochet. Iván bam bam, bam Zamorano, Delantero de Cobre Andino, Cobresal, San Galen de Suiza, Sevilla de España, Real Madrid, Internacionales de Italia, América de México, Colo Colo y la selección. Marcelo Salas, el matador. Delantero de la U, River Plate, Lazio, Juventus de Italia y la selección como no olvidar sus dos goles, en el amistoso contra Inglaterra, y los cuatro goles en el Mundial de Francia, 1998. David Pizarro, jugó por Santiago Anders, Udinese, la U, Inter de Milán, Roma de Italia, Manchester City, Fiorentina y la selección. Claudio Bravo, arquero de Colo-Colo, Real Sociedad, Barcelona y la selección. Arturo Vidal, Colo-Colo, Bayer Leverkusen, Juventus y la Selección. Alexis Sánchez, delantero de Cobreloa, Colo-Colo, River Plate, Udinese, Barcelona, Arsenal y Selección. Repitió la boleta de Salas, a los ingleses. Mención especial para Manuel Pellegrini, jugador de la U, y quien fue, director técnico en Chile, también de la Universidad de Chile, de Palestino, O'Higgins, y Universidad Católica. En el extranjero, dirigió a Liga de Quito, San Lorenzo, River, Villarreal de España, Real Madrid, Málaga, y actualmente al Manchester City. Se cierra esta parte de la historia con la selección de Chile, ganando a Argentina la final de la Copa América. Ganando por 4 a 2, en definición a penales. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! Invitamos a suscribirte al canal del profesor interactivo.